Estapa que va a la carga Vamos a ver qué fabrican Rápidamente Vidal Paz Frena su marcha Cambio de orientación Aquí viene este remate Efecto que queda suelto a la deriva La posibilidad El remate, gol ¡Dale Iztapa! Marcelo Ferreira... ...llega a conectar... ...para poner el 1 por 0... ...y bueno, la alegría... ...entonces... ...acá, en el estadio municipal... ...el Morrón, está ganando Iztapa... ...1 por 0... ...le está pegando primero... ...al conjunto municipal, Nectar. Acá es la repetición de la jugada... ...el que se anima con el disparo... ...en primera instancia, este remate de pierna izquierda... ...fue Johnny Cano... ...después... A ver, lo de Kenderson Navarro No podemos negar que era una pelota difícil Pero tiene mucha responsabilidad el guardameta Repito, es una pelota difícil Por cómo va llegando, por el pique que tiene antes de llegar Johnny Cano El zurdo mete el servicio La posibilidad puede llegar el segundo Gol Gol Iztapa llega el segundo para doblar a Navarro, Iztapa está ganando mi querido y Valle en casa y está cerca de ganar tres puntos importantísimos acá la repetición el disparo que al final termina siendo ejecutado por parte de Cristian Alvisures pero la mala fortuna de Municipal, acá la repetición Alvisures con el disparo y ese balón le pega a Steve Macuca sin querer termina complicando al portero, porque el guardamete ya estaba haciendo el movimiento hacia la trayectoria del disparo acá se viene Municipal el centro, pelota que desciende, cabezazo que no llega sigue el peligro, amaga, busca el disparo, de pie a mi izquierda, gol ¡Gol! municipal gol del descuento gol de los visitantes Yasnier Matos al minuto 67 pone esto 2 a 1 Charlie bueno funcionó el cambio hay partido, señores Javier Matos sorprende al Guardiana y y la Zoom, y bueno, viene el descuento. Y como apuntábamos, este resultado es el que más engaña en los partidos de fútbol, el 2 por 0. Municipal a la carga, Necta. Sigue el peligro, ya quieren empatarlo rápido. Y acá tendremos entonces tiro de esquina, aparentemente, y no hay fuera de lugar. Bien ubicado, Yasnier Matos. Ah, oh, bien. Sí, muy bien, eh. Yasnier eh, Matos. Pero también hay que reconocer también a A Rotondi lo que hace en esta jugada. Sí, Rotondi. Correcto. Y también a línea 2, Víctor Castillo, que está muy bien ubicado. Sí, ¿verdad? sí, sí. Fecha puede estar la posibilidad. Vamos a observar. Buen movimiento. Aquí en el servicio. Aquel cabezazo. Gol. Gol. ...de Antonio de Jesús López... ...llega el 2 por 2... ...los goles estaban en el banquillo... ...mi querido Nectal Valle. ...y vaya suspiro el de José Saturnino Cardoso... ...vaya momento para respirar... ...el centro bien ejecutado... ...y el gesto técnico de López, tremendo... ...porque no era fácil conectar esa pelota como lo hizo... ...es un golazo para poner el 2 a 2... Queda mucho partido por delante, la moneda otra vez en el aire, cualquiera lo puede ganar, pendientes de lo que suceda a través de Fox Deportes. Bueno, qué golazo el de el chucho de Jesús López, vamos a ver si logran el tercero rápidamente, aquí en el centro, la posibilidad, el cabezazo, palo mayor señores. Fox Deportes, la casa oficial del Super Bowl 57.